Hola a todos mis amores, bienvenidos a un nuevo video por aquí por mi canal Si es tu primera vez, yo soy Jessely Salazar Y en esta oportunidad les voy a estar hablando de la famosa visa de Familia Ange Ahorita voy a entrar a trabajar, pero dije, les voy a grabar este video rapidito Para contarles cuál fue mi experiencia y qué me pidieron Porque créanme que cada vez que alguien me pide esta visa siempre le piden cosas nuevas o diferentes así que bueno, vamos a empezar de una vez lo que a mí me pidieron de primero, aquí lo tengo anotado en la computadora el pasaporte, esto lo piden en todas las visas eh, solo le tienes que fotocopiar en mi caso, ya yo viví aquí con visa estudiante entonces lo fotocopié y ya pero si tú vienes por primera vez eh, he visto que te piden también fotocopiar la parte donde está el sello de entrada a la EU entonces ya saben que de esas dos formas eh, la parte principal es donde sale el sello si es primera vez y si no, como en mi caso solo la parte principal dos me pidieron la partida de nacimiento en mi caso en mi caso la partida de nacimiento me la pidieron eh, la vieja yo vine en el 2015 a vivir a austria y esa misma me la aceptaron para esta visa y para hacer también mi partnership con mi pareja eh, pero por ejemplo tengo una amiga que actualmente está haciendo su visa y a ella le pidieron la Partida de nacimiento nueva, o sea, imagínense tener que mandar a hacer una partida de nacimiento hoy día en plena pandemia en Venezuela Pobrecita, de verdad, a mí, gracias a Dios, no me lo pidieron, pero esto depende de quién te toque y todo Tres. ¿Me pidieron una foto? Aquí en Austria, tú te, bueno, en Viena, que yo sepa, no sé, en otras ciudades, tú te puedes sacar en unas maquinitas una foto que vale como 6 euros y te dan como 5 fotos Y esa trae la fecha de cuando te la tomaste ese papelito con todas las fotitos y la fecha es la que tú vas a entregar porque es la que le va a hacer constar al magistrado Que tu foto es actual, que no es una foto de Venezuela, de cuando vienes de tu país o es vieja Se la tienes que enviar con los demás requisitos donde sale la fecha para que ellos vean eh, Otra, la constancia de matrimonio Yo tengo un video que eh, tengo acá en mi canal donde les explico cómo hacer un matrimonio, cómo registrar un matrimonio o una de partnership que en nuestros países vendría a ser el concubinato, la relación de hecho. Si ustedes quieren saber sobre estos trámites, vayan a ese video porque ese es el primer video que tienen que ver para poder después hacer esta visa. Si es que no se han casado y se si van a casar en Austria o van a registrar en Austria Bueno mis amores, me vine para acá, esto fue un cambio radical de escenario Porque ya no puedo estar sin mascarilla y me regañaron Y me vine para acá, que aquí sí estoy con mi mascarilla por si acaso Pero les voy a tener un video rapidito Ok, el siguiente requisito que me pidieron fue el contrato de arrendamiento Este contrato de arrendamiento va a la par con una carta que se llama Que es una carta que te da la persona que te alquila a ti o con quien tú vives En este caso, estoy hablando de mi personal en este caso me la da mi pareja porque donde uno va a vivir se supone que o todo lo paga tu pareja o lo pagan parte y parte en mi caso es parte y parte entonces mi pareja me da una carta que se llama bon referent baron eso ya existe un modelo una musta y te la firma y dice cuánto tú pagas de ese alquiler por ejemplo son 800 entonces tú dices ah bueno yo pago 400 eh, ella paga 400 el apartamento tiene tantos metros cuadrados, que queda ubicado en tal lugar y eso lo metes con el contrato de arrendamiento y lo entregas para la visa. ¿Por qué piden esto? Porque las personas del magistrado quieren saber eh, por qué o cómo... Bajo qué circunstancia tú vas a vivir en ese apartamento con esa pareja Porque sabemos que hay todo tipo de parejas Entonces hay gente también que se casa, bueno, que sí si por conveniencia lo que sea. Entonces el magistrado quiere ser transparente y ver toda tu vida Para saber hasta cuánto vas a pagar, si es que vas a pagar o todo lo va a pagar tu pareja Otra cosa que me pidieron también fue un seguro médico Esto también es general a todas las visas Hay que tener un seguro médico válido en Austria eh, Los seguros de viaje no lo suelen aceptar porque esos son internacionales eso es, ¿qué pasa? cuando alguien tiene un seguro internacional y a ti y les pasa algo a la persona la persona debe asumir todo el gasto y después el seguro le devuelve ese dinero se, Austria quiere evitar estas situaciones aunque sí lo han aceptado en ciertas ocasiones de seguros privados y eso pero es un rollo porque hay personas que no tienen dinero y de repente hay una emergencia no tienen cómo pagar y entonces es un problema social se convierte en un problema grave para el país entonces un seguro austriaco te cubre de todo entonces, si tú tienes un accidente, te busca la ambulancia, te paga tu operación y te dice cuánto tienes que pagar extra, si es necesario. Pero normalmente el seguro suele cubrir bastante, entonces por eso tiene que ser un seguro austriaco. ¿Qué seguro a mí me aceptaron? El BGKK, porque ya yo lo tenía, porque vengo de ser estudiante. También después me cambié a ser de trabajo eh, y por mi trabajo saqué un seguro, que es el mismo, solo que dije que soy estudiante trabajadora. Y ya, eso es todo, por el BGKK. Eh, cuando tu pareja ya trabaja, es un austriaco, un europeo, tiene una visa de trabajo esto no suele ser un problema porque ya esa persona tiene un seguro y lo que hace es que te registras como pareja de él o de ella y a ti te dan un seguro automáticamente por esa persona eh, obviamente tu pareja no es que solo te registre ella, sino que ahora va a tener que pagar extra por ti también pero si tu pareja no tiene un trabajo, aquí es donde viene el problema porque Austria pide, pero eso ya se los voy a hablar, Austria pide el dinero, que es otro de los requisitos, el que viene ahora El dinero con que vas a vivir en Austria Entonces, ¿cuánto piden actualmente por pareja? Cuando yo lo saqué en diciembre pedían unos 1.600 y algo por pareja Como mínimo que tenían que ganar Escuché algo Como mínimo que tenían que ganar Entonces, ¿Qué pasa? Hay muchas personas que se vienen sin que su pareja tenga un trabajo. Por ejemplo, no mi pareja es austriaca o es austriaco o es italiano y nos queremos ir a vivir a Austria. Entonces llegan aquí y quieren sacar la visa de pareja, la pareja que no es austriaca o no es europea. Y eso no lo permiten. Yo he visto cantidades de casos, ustedes no se imaginan todo lo triste que yo he tenido que ver aquí, que se han tenido que ir del país, que Austria no les ha la visa porque sea con quien sea que tú vengas a vivir aquí aunque sea austriaco el más austriaco de todos debe tener ya un trabajo para que te permitan a ti quedarte porque si no tiene un trabajo entonces ¿cómo te vas a mantener aquí? entonces hay personas que traen ahorros voy a ver viene alguien ay Dios mío. Sigamos y no vino. Ajá. hay personas que tienen ahorros y he visto que eso tampoco se los aceptan porque los ahorros se acaban y bueno austria eso depende de quien te toque pero en mi caso yo presenté mi dinero particular eh, que son aproximadamente unos 15 mil euros y mi pareja también pidieron comprobar que mi pareja tenía el dinero y la estabilidad aunque ella tiene una visa donde obviamente si la tienes porque ya tiene una estabilidad pero igual me pidieron todo de él, sus estados de cuenta, me pidieron mis estados de cuenta, su, eh, lo que le llaman loan settle, eh, también pidieron todo lo que él ha ganado en los últimos dos años eh, de pagos de, de, su, de los lugares donde ha trabajado o de su propia empresa. Esto, o sea, Austria, esto es un punto súper importante para el tema de la visa de familia Porque ellos quieren ver que vas a tener la seguridad Obviamente, cuando yo metí mi visa, era mi dinero más el de mi pareja Y era mucho, mucho dinero que había allí Y no tuve problema, gracias a Dios, me la aprobaron en dos semanas Cuando tengo amigos que llevan hasta ocho meses esperando esta visa, sin mentirme eh, pero eh, sí es bastante difícil en ese punto el dinero porque mire si usted no tiene ahorro ni nada, lo importante es que su pareja tenga un trabajo aquí y diga yo me voy a responsabilizar y... ay dios mío un tra... lo importante es que su pareja tenga un trabajo aquí eh, con todo, con que, que cumpla el mínimo que pide el estado para poder sacar tu visa porque si por ejemplo ah, no, mi pareja tiene un trabajo pero gana 800, gana 1000 euros, gana 1400 Austria no lo permite porque la pareja tiene que ganar el mínimo actual cada año lo cambian hay que ver cuánto es el actual eh, ahorita estamos en mayo puede ser que vaya por 1800 no lo sé hay que buscar cada vez que usted vayan a hacer una visa tienen que buscar cuánto está el actual Chicos y por último el comprobante de alemán este video va a ser largo pero lo importante es que está la información por último es el comprobante alemán que para la pareja que no está acá Debe, voy a poner esto aquí otra vez, debe tener un título de alemán por lo menos de nivel A1 Así leí el A1 Ahorita, no sé si lo cambien a la fecha actual que estoy haciendo el video, decía A1 eh, Aceptan solo algunos títulos, no el que dice mi escuelita, por allá no, el boete el TEL, el OIF y el EST. Estos son certificados internacionales que acepta Austria para tu solicitar tu visa. Puedes hacer un curso en una institución, esto es muy importante, les pido que se metan en buenos cursos, cursos que de verdad los preparen, porque he visto que la gente se mete en cualquier curso y después hacen los exámenes y no lo aprueban porque no los prepararon bien. También he visto gente que subestiman este, este certificado o este requisito y nos estudian y cuando van a hacer el examen y no lo aprueban y ya después no le dan la visa Entonces todos los requisitos son importantes para el magistrado, Dios mío, créanme que ellos van a estar pendientes de todo Bueno chicos voy a terminar el video de esta todo espero que les haya gustado Les aclaré rapidito, disculpen para antes que me digan algo, sí puedo estar sin mascarilla aquí Pero igual no me gusta mucho, estoy aquí sentada para que vean Solo mostrarles esto de aquí. Es una oficina afuerita, pero es un área de oficina. Así que. Por eso pues estoy sin mascarilla, no se preocupen Yo estoy cumpliendo las reglas eh, Esta semana me hice dos exámenes del COVID Para poder acceder a algunos restaurantes Así que sé que no tengo COVID Por eso también estoy un poco confiada Pero nada chicos, espero que se encuentren súper bien Que les haya gustado este video como siempre Los quiero mucho Cualquier cosa me pueden escribir a mi Instagram Y recuerden que ahora tengo una tienda online de productos venezolanos en Vietnam Y si están por aquí pueden comprarlo Y le enviamos a su casa en 72 horas Los no, productos <risa> Y recuerden también que tenemos un grupo de Facebook Que se llama Jessely Hubs Group en Facebook y pueden unirse y ahí hacer sus preguntas también y así las respondemos todos, las vemos todos y entre todos nos apoyamos. Bueno, esto ha sido todo, espero que les ayude este video, los quiero mucho y ahora sí, chaito.